soy israel manguera y en esta hora les traigo un contenido nuevo contenido para solo para miembros del canal y es el siguiente resulta que yo he estado mostrando cómo capturar la pantalla de netflix eh, cambiando el controlador pero eh, muchos no les ha gustado este método debido a que les corre lento a veces, pero igual a mí me funciona a la perfección ese método. Entonces vamos con el segundo método, que yo creo que es mejor, ya que cuando hacemos la configuración, eh, podemos, eh, al salirnos, se restaura todo y entonces no tenemos ningún problema porque automáticamente todo queda en la normalidad. Y la configuración es muy sencilla, solo tenemos que configurar el motor de búsqueda con el que nosotros capturamos la, la pantalla y listo. Gracias a Dios este método lo he, de, lo, lo he descubierto ayer, 7 de enero del 2021. Entonces creo que este método se, eh, funcionará eh, por mucho tiempo y cuando ya no funcione yo lo actualizaré con la ayuda de Dios. Entonces vamos a ello, supongamos que yo quiero, ver reproducir una película aquí en el motor de búsqueda, vamos a Netflix, vamos allá voy a tomar este perfil vamos a reproducir este contenido aquí reproducir y vemos que en este momento no, en este momento solo escuchan el sonido pero no se ve el fondo entonces eso es eh, por el, debido a que no hemos hecho el truquito entonces como yo aquí estoy grabando con Filmora. Esto lo pueden hacer con la barra de, de, de, de juego de Windows 10 también presionando la tecla Windows más G y con esto también pueden grabar en eh, la pantalla pero tienen que hacer el truquito que les voy a mostrar a continuación no vieron nada en la pantalla debido a que sale negro debido a que no hemos hecho el truquito entonces cuando hagamos el truquito ustedes podrán ver el contenido eh, en este mismo instante debido a que ya lo ha, eh, eh, hemos habilitado la opción para que la capturadora de pantalla eh, reconozca el contenido de Netflix entonces vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir a equipo equipo, disco local, archivo de programa por 86 vamos, en este caso vamos a tomar el motor de búsqueda Google Chrome, si ustedes tienen otro lo pueden hacer con otro vamos a irnos acá aquí y vamos a buscar este archivo que tiene por nombre .es en caso de que no lo encuentren así, no puedan se vienen acá inicio vamos a buscarlo así, darle clic derecho Abrir ubicación del archivo. Lo podemos hacer con el, con el acceso directo o simplemente damos clic otra vez aquí, abrir ubicación de archivo y mírenlo aquí. Entonces, o simplemente hacemos así. ¿No es ¿Dónde está? Aquí estamos, clic derecho, abrir ubicación de archivo, damos clic derecho, propiedades compatibilidad vamos a seleccionar esta opción y vamos a tomar cualquiera de estas opciones, a mí me funcionó con todas, vamos a tomar esta por si no le funciona con la primera vamos con la segunda luego con la tercera pero igual le funciona con, con cualquiera vamos a darle clic en aplicar, aceptar, cerramos aquí entonces ahora vamos a reproducir nuevamente eh, la película de netflix miren que el motor de búsqueda sale diferente pero esto en cuanto en cuanto demos clic aquí se restaura automáticamente o sea que cada vez que vayan a grabar Hacen el procedimiento, dan clic derecho, compatibilidad y escogen la compatibilidad que quieran que funcione. Vamos a ir a Netflix. Vamos a reproducir el mismo contenido. Este. Como pueden ver, ahora sí, ahora sí logran ver el fondo el contenido que se está transmitiendo debido a que hemos deshabilitado esa opción de Netflix para que nos permita capturar en el ordenador eh, el contenido. Bueno, y si ustedes lo quieren para celular yo he enseñado muchos métodos en el, en el canal de cómo hacerlo para celular pero la, el, el, el método más efectivo es usar esta aplicación que tiene por nombre Rive se escribe River esta con esta aplicación ustedes podrán grabar tanto Disney, Netflix y muchas otras plataformas sin necesidad de eh, configuración con esta aplicación para celular y si no saben cómo configurarla en mi canal, hay muchos tutoriales acerca de ello. Van buscando cómo capturar Netflix de celular. Encuentran contenido. Este, este es grat contenido gratuito, público. Para todo el público. Eh, aquí están la, los diferentes videos que yo subo. Entonces, para, para hacer ello. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido. Y si necesitan otro contenido me estarán avisando en la, en la descripción de este video, no olviden, no olviden de compartir este contenido en sus redes sociales, chao